Eh, bienvenidos a todos a esta octava asamblea de la Asociación HHT España. Gracias a todos, a los pacientes por asistir, a las familias. Eh, es, un, es un puente, es un momento delicado, pero bueno, sé que estáis aquí, estáis aquí con ganas de aprender y de, y de compartir experiencias. ¿no? Eh, gracias también a los médicos, a todos los médicos e investigadores que están aquí, sean o no ponentes, porque es una diferencia, estamos muy agradecidos de todo el mundo por estar aquí, intentar que... Que los pacientes pues, aprendamos un poco de las novedades que ha habido en estos dos últimos años ¿no? y, y de las cosas que están ocurriendo en el mundo de la HHT. Por eso, muchas gracias. Y bueno, también gracias, por supuesto, a la Fundación 11 por dejarnos esta maravillosa sala, que la verdad es que es, es muy digna de, de organizar una asamblea como la que vamos a preparar esta octava asamblea. Ya lo, lo dijimos ayer, Patrulló, esta, esta asamblea está marcada por, por una gran ausencia, la ausencia del presidente, del presidente Ángel Relancio, que es el que tenía que estar aquí hoy. Y no yo, pero eh, iniciaron su mandato con toda la ilusión y cariño, Patro y él hace cuatro años, y, y él no pudo llegar aquí por unos meses o por un año. ¿no? Entonces, bueno, el, todo el mundo sabe, ya lo dijimos los pacientes de forma más íntima, que tiene todo nuestro recuerdo. Y, y, en fin, es una lástima que no haya podido cumplir este mandato porque empezaron con una ilusión tremenda. Se entregó en cuerpo y alma con el tema de, de la HHT, y estamos, pues francamente, pues, pues no, pues muy, muy. Muy dolidos con esta, con esta ausencia. Así que, bueno, gracias Ángel, estés donde estés, que sepas que nos acordamos de ti eh, profundamente. Yo creo que hace 10 años, ya que se fundó la asociación, y estoy buscando por ahí a Luisa Botella, que es la enciclopedia... Eh, ¿Hace 10 años puede ser? Eh, sí, estamos a punto de cumplir los 10... Sí, 2005, ¿no? Eh, estamos aquí los tres fundadores, porque está Manolo Machado, que vino de Sevilla, José Sánchez, que vino de Uruguay y un servidor que vino desde León y nos fuimos al Ministerio del Interior y, y bueno, fundamos la asociación, porque hay, a, algo había que hacer. Éramos tres, al poco tiempo ya se informó incorporando a otras personas, estoy pensando en Oscar, en la gente de Madrid. Y, bueno, la primera asamblea creo que éramos como una docena, seis médicos y seis pacientes, más o menos ese era la, el equilibrio que teníamos. Ahora ya estamos aquí, pues un grupo numeroso de gente. Hombre, esto es una enfermedad minoritaria, poco frecuente, rara, como la llaman. No nos gusta nada esa palabra, Miguel, de rara, pero bueno. Eh, ...pero en cualquier caso no podríamos ser muchos miles de personas... ...porque es una enfermedad con una prevalencia muy baja... ¿no? ...pero en cualquier caso sí que la familia crece... veo caras nuevas, veo gente que se incorpora... ...y yo les doy la bienvenida especialmente a estas familias nuevas... ...que se incorporan y espero que, que, pues, pues que les, estas asambleas sirvan también... ...para aprender no solo del colectivo médico y de los investigadores... ...sino de los propios pacientes, de sus experiencias... ...que realmente son muy importantes y yo siempre cuento lo mismo... ¿no? Que, ...que a veces un, un paciente que está sangrando explica mejor que, que algunos médicos la forma de taponarse en concreto y eso pues, pues también le sirve mucho a ellos. ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a todo el mundo por estar aquí y a ver cómo, cómo lo podemos eh, solucionar. En cualquier caso, esto es un reto, es, eh, es el reto que tiene esta octava Asamblea, va a haber cambios, va a haber cambios importantes también en la Junta Directiva, por la tarde después ya se incorporarán nuevas personas, espero que, que, que, que se hagan cargo de todo esto y que eh, pues, pues, un poco concilien los nuevos tiempos que vienen con las nuevas ideas que ellos tienen. Con lo cual, sin más demora, eh, yo por mi parte y como presidente circunstancial, porque el presidente, insisto, ¿no? desgraciadamente no está aquí, doy por inaugurada esta octava Asamblea de la Asociación HHT y doy paso a Patro para que diga unas, unas palabras. Muchas gracias. gracias Bueno, pues me uno a la bienvenida de Santiago. Buenos días a todos y bienvenidos sobre todo. Y también a nuestros queridos compañeros, eh, los doctores de los diversos puntos que han venido. Eh, quiero presentaros con especial cariño a mi derecha a la doctora Mónica López, que es la coordinadora del Grupo de Enfermedades Minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna. Eh, ya sabemos que nuestra enfermedad, aun cuando tenga características muy peculiares, pero como otras muchas enfermedades raras, depende fundamentalmente el... el ...el eje director deben ser casi siempre, en nuestra opinión... ...los compañeros de Medicina Interna... ...y ella los representa con muchísimo orgullo... ...y al lado de mi otro compañero Santiago... ...mi querido compañero también, eh, Miguel García Rives... ...que es el coordinador del grupo de eh, Genética Clínica... ...y Enfermedades Raras, al cual me honro en pertenecer... ...de la Sociedad Española de Medicina Interna... ...él es médico de familia, como yo... ...y eh, somos los que fuera del hospital intentamos también trabajar en este mundo de las enfermedades raras y de, en este caso, del RENDU. Ellos nos van a dirigir unas palabras y desde luego nuestro mayor agradecimiento porque se han venido de sus trabajos y de sus trabajos les están esperando en breve. Muchas gracias. Mónica. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo agradeceros una vez más a, bueno, a Patro, a todos los que están aquí, cada vez son caras más conocidas. Desde hace, yo creo que fue hace cuatro o cinco años, empecé a ir a vuestras reuniones y yo tengo que decir como internista que somos y médicos de hospital que a veces no es cómodo estar en las reuniones de pacientes. Eso casi ningún médico lo decimos, pero no es tan cómodo porque las preguntas que nos hacen nuestros compañeros a veces no son tan incómodas en ocasiones y tan difíciles de responder como las de los pacientes pero en las enfermedades minoritarias tenemos que ir de la mano. Y si ya lo ha apuntado Santiago, yo creo que es obligado. Eh, los pacientes tienen muchos derechos, pero en las enfermedades minoritarias tienen muchas obligaciones, que es tirar para adelante. Nosotros lo podemos hacer, pero no deja de ser en nuestro trabajo y para los pacientes es su vida. Y eso llega mucho más y, y es inevitable que sea así, pero tenemos que ir pensando en tomar parte activa a todos, no solo los médicos, no solo las sociedades científicas, sino también nuestros pacientes y al hilo de esto con la HHT tenemos un, una situación un poco peculiar que es huérfana pero huérfana huérfana es decir no es de las niñas bonitas de las enfermedades minoritarias que tenemos detrás el respaldo de la industria y desde la semi y bueno está aquí Tony Riera que todos le conocéis como especialista en, en enfermedades en la enfermedad de RENDU y él forma parte del de comité de dirección de nuestro grupo de trabajo eh, es mi, mi intención personal además, y yo creo que lo apoyaba toda la Junta pero es así, que estas enfermedades que no tienen padrino, estas enfermedades minoritarias, por lo menos nos tengan a nosotros detrás, bueno, pues de eso se trata yo sí encantada de que de estar aquí, de que nos hayáis invitado y, y podéis contar con nosotros con la SEMI para, para lo que se os antoje, cualquier, cualquier trabajo, cualquier proyecto que tengáis, siempre, nos lo, siempre estaremos para escucharlo Muchas gracias, gracias. Bueno, a vosotros. Miguel, eh, Bueno, eh, ante todo, también muchas gracias por, por invitarnos eh, a estar aquí, a estar en esta mesa, en este acto inaugural. Eh, para mí es la primera vez, la verdad es que es la primera vez que el grupo de trabajo, de forma oficial, acude a esta asamblea, aunque teníamos a cuatro de, durante todos estos años, que es. Vamos, pues, pues, pues yo creo que es el germen o ¿no? uno de los germenes de, de, de este grupo de trabajo que también, curiosamente, como la sociedad cumple ahora años, 10 años de grupo de trabajo en senfic eh, que es una sociedad científica que representa unos 20.000 médicos de familia. Los médicos de familia son esos médicos que están en, en los centros de, de salud y, nosotros con los internistas siempre decimos que nosotros somos los internistas de la calle y ellos son los médicos de familia al hospital, ¿no? cariñosamente, cariñosamente hablando. La relación siempre es buena porque es fundamental ¿no? que, que haya acuerdo entre, entre las partes porque en el fondo somos lo mismo. Yo creo que en el fondo no somos tan, no somos tan diferentes. Yo os brindo la colaboración de nuestro grupo, estamos dispuestos a trabajar con vosotros en cualquier actividad que nos propongáis. Y vamos a intentar crear esta, esta relación, yo creo, casi perfecta ¿eh? de trabajo entre pacientes y médicos para llevar adelante y, y que estos pacientes no se sientan huérfanos, no se sientan olvidados eh, que es y, y se sientan como un paciente crónico más, ni más ni menos, cubiertas todas las necesidades que podamos. Muchas gracias. Entonces, sin más, sin más ¿no? empezamos con, con, con el, las jornadas y Patro va a presentar al primer ponente. Eh, vamos a empezar con la primera mesa, que hemos llamado Experiencias y Novedades de la Unidad de Seguimiento de HCT, Modelos y Propuestas de Atención Integral, eh, informada por el doctor Roberto Zarrabeitia, de sobra conocido, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Sierra Llana. A continuación, intervendrá el doctor Antonio Riera, del Servicio de Medicina Interna del Hospital de Berlice y que eh, lidera la segunda unidad de HST en, en España. Eh, el doctor José Luis Patier, del Grupo de Trabajo del Servicio de Medicina Interna también y del Grupo de Trabajo en torno al HST del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Y, por último, eh, os dirigiré unas palabras hablando un poco de lo que acaba de introducir eh, Miguel. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con, con todos ustedes después de la última reunión de, de Zaragoza. Desde luego, eh, tener un recuerdo muy emocionado para, para Ángel Relancio y felicitar encarecidamente a todos los organizadores de esta, de esta reunión. Me cuesta que han tenido un trabajo eh, muy duro y, sobre todo, a, a patro, y agradecerles la, la invitación para, para estar aquí. La unidad del Hospital Sierra Vallana comenzó a trabajar en el año 2002. Ya saben, se lo hemos comentado muchas veces, que esto fue una iniciativa del otorrino que trabajaba entonces en nuestro hospital, el doctor Carmelo Morales, que... Eh, fue contactado por parte de los investigadores de Madrid y, eh, con idea de formar un grupo de trabajo clínico investigador en España y él, pues, eh, como torrino conocedor de la enfermedad, sabía que tenía muchas connotaciones de, de afectación de órganos internos y se puso en contacto con nosotros, con los, con los internistas. Desde entonces hemos, hemos eh, coordinado este trabajo que empezó pues, viendo pacientes de Cantabria, pero que se fue haciendo una, una bola de nieve tremenda y pues, que al final generó en, en, en funcionar como una especie de unidad de referencia nacional sin ser una unidad acreditada. Bueno, ya saben que estamos ahí para lo que necesiten, aunque sea en la distancia, y para, para, lo, que puedan ir, para lo que puedan ir precisando a lo largo de, de su atención. Y muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer... Muy sinceramente, el poder estar aquí con todos vosotros. La mayoría de los médicos siempre tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de presentar trabajos en, en, en congresos, en reuniones, algún póster, alguna comunicación, pero um, recibir la invitación pues de la, de la Asociación de Pacientes de una enfermedad a la que uno le dedica gran parte de su vida pues es una cosa que llena de mucha ilusión y, y que solo puedo puedo agradecer el poder estar aquí. Trabajo en la unidad funcional de HHT en Belviche. Yo no voy a hablar extensamente de la enfermedad, simplemente remarcar algunos matices de, de ella. Espero que el año que viene, pues, podamos seguir cosas que ahora parecen imposibles, pues, intentar sacar uh, conclusiones para seguir avanzando en el conocimiento de la enfermedad. Nada más. Muchas gracias. Buenos días a todos. Eh... Estoy muy agradecido a la, a la Asociación de, de la Enfermedad de Rendios Ler, que ha tenido a bien invitarme por primera vez a estas eh, reuniones conjuntas de médicos y, y pacientes, porque somos además una unidad que todavía no lo es y que desea serlo y que quiere participar activamente en el, en el tratamiento de, de, esta, de esta enfermedad. Mi nombre es José Luis Patier, eh, Colaboro con un compañero del Servicio de Medicina Interna y con un torrino del hospital, eh, lo que llamaríamos ahora, entre comillas, un, un grupo de trabajo de, de la enfermedad de, de Randy Osler. Eh, pertenecemos al Servicio de Medicina Interna y al Servicio de Otorrino y yo creo que tenemos un futuro eh, por descubrir entre todos. Muchas gracias. ser secretaria de la asociación, y, pero también soy médico de familia y también tengo la enfermedad de Renduorler. Eh, yo os voy a hablar desde de el punto de vista del médico de familia, desde el punto de vista del papel que tiene la atención primaria en el seguimiento de estas enfermedades. Eh, en definitiva, la atención primaria también es la puerta de entrada para las enfermedades eh, raras. Como decía antes Miguel, el enfermo, un enfermo con una un patología o una enfermedad rara es un paciente crónico. Y en, de, en realidad es el paciente eh, crónico por excelencia, por definición, porque nacemos con la enfermedad, la desarrollaremos, la tendremos toda nuestra vida y nos moriremos con ella. Y efectivamente son pacientes con necesidades especiales generalmente no cubiertas. El médico de familia tiene formación específica en el abordaje biopsicosocial, que es la mejor herramienta para entender al paciente como un todo integral y no una parte de órganos o aparatos. Los centros de referencia deben orientarse a esta, eh, cuando existan, cuando nos ofrecen, a esta orientación o esta atención integral y la coordinación entre eh, niveles asistenciales es, sinceramente, indudible. Y esta es una foto eh, de mi madre. Así que muchas gracias. Yo tuve hace unos años un episodio, episodio grave de, de hemorragia nasal. ¿no? Hasta el punto me hicieron un taponamiento y la única manera que, que tuve de que donde quitarme el taponamiento fue a través de una embolización nasal. Por desgracia, los taponamientos nasales en urgencias pues, todavía se hacen, incluso se hacen a veces demasiado, porque todos sabemos que eh, taponar una nariz de, de, con un paciente con Rendu-Osler el problema no es bueno, el problema es después sacarlo. En el nombre de la asociación quiero daros las gracias a Irene, a Pache y Miquel, lo he dicho bien, ¿no? Eh, porque realmente es un gran gesto veniros eh, desde vuestras ciudades en un medio de un puente, eh, solo por el afán de, bueno, de aprender y mejorar la atención a nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias. Les pido un abrazo por ahí. Ahora eh, la asociación y la Junta Directiva en su nombre quiere agradecer a los ponentes que hayan estado aquí con nosotros, al doctor Riera, al doctor Patiera, al doctor Zarabetia, y les va a entregar un pequeño presente con una mínima muestra de agradecimiento del esfuerzo que habéis hecho por estar aquí con nosotros. ¿no? Vamos a pasar ahora a la segunda mesa que hemos eh, titulado «Actualizaciones en investigación y tratamientos específicos». Eh, va a comenzar la doctora Luisa María Botella, de todos conocido. Es genetista e investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC en Madrid y una de las eh, alma mater de nuestra, de nuestra asociación. Eh, a continuación, eh, intervendrá la doctora Sol Marcos, otra de nuestras mejores ángeles de la guarda, a la que muchos pacientes estáis saludando, sin duda, que es eh, adjunto del servicio de otorrinolaringología del Hospital Fundación Alcorcón. Y para cerrar la mesa intervendrá el doctor Jaime Compani. Muchísimas gracias, que yo me encuentro muy a gusto entre vosotros porque sois como mi familia. Y que le voy a dedicar de manera especial esta vamos esta presentación a todos vosotros, pero con, con, con más eh, emotividad, si cabe, a Ángel, que, eh, como decís, no sabemos dónde estará. Yo creo que está en el cielo, pero yo soy creyente y en mi condición de creyente, pues así lo manifiesta. Así que Ángel, desde el cielo, va para ti. Pues, bueno… Ya sabéis que trabajamos en el Centro de Investigaciones Biológicas, pero en colaboración con la Asociación, con el Hospital de Sierra Llana y ahora con todos los demás hospitales. Vamos, estamos abiertos a la colaboración porque es una investigación traslacional con los médicos y con los pacientes. Y pues, pertenecemos también pues, a Grupo Ciberer, dentro que son Centros de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras del de Carlos III. O sea que a todos, muchas gracias. Lo que yo hago es la, la escleroterapia. Luego, los pacientes de urgencias normalmente pues son atendidos cada uno en su centro porque además vienen pacientes de muchas comunidades y, y, claro, no van a venirse a que les trate y porque además yo no estoy de guardia todos los días, con lo cual, si caen con otro compañero, no les va a hacer lo que yo le hago. Y luego hay una serie de técnicas quirúrgicas para las epistaxis que voy a nombrar, pero que no voy a, a entrar en ellas. ¿Qué es la escleroterapia? Bueno, la escleroterapia consiste en infiltrar una sustancia esclerosante como la que se usa para tratar las varices de las piernas o en la mucosa nasal para de esa manera fibrosar y cicatrizar esos vasos anómalos que se han formado y de, al tener ya una cicatriz en vez de un vaso, pues eso no sangra. ¿Vale? ¿Qué material usamos para la escleroterapia? Bueno, un empapador para ponérselo al paciente para que no se ponga perdido. La anestesia tópica porque es, duele, vale, es un pinchazo dentro de la nariz, es una zona muy sensible y aunque la anestesia pues, sea con un algodoncito, pues conviene ponerle la anestesia. Como ha dicho la doctora, eh, soy Jaime Compani, colaboro con el doctor Boiseda en el Hospital Ramón y Cajal. El doctor Boiseda que probablemente sea una de las personas que más sabe de láser en España y, bueno, yo tengo la difícil tarea de, de sustituirle. Eh, antes de meterme en la enfermedad de Rendu-Osler me gustaría hablar un poco de la entidad a la que pertenece este síndrome, que son las anomalías vasculares. Para nosotros, los dermatólogos, durante muchísimos años... Ha sido eh, un verdadero reto meterse en las anomalías vasculares, porque entrar es una patología que es muy poco frecuente, lo vemos muy poco. Y cuando acuden a los centros hospitalarios, muchas veces no llegan a nosotros, a los dermatólogos, sino que se van al médico de atención primaria, a médicos de familia, a incluso a cirujanos a dentistas. Entonces es bastante complicado que la casuística de pacientes nos llegue a nosotros. ...bueno pues enhorabuena a los tres ponentes... ...han sido maravillosas las presentaciones... ...y ahora sí que ha llegado el turno de las preguntas... ...que seguro que va a haber muchas para... ...estos especialistas. A ver, yo quería preguntarle a la doctora Sol Marco. ...cuando estamos en casa y sangramos... ...¿qué nos recomienda? ¿Nos presionamos para evitar el taponamiento... ...y aguantamos ahí? ¿O cogemos un algodón con agua oxigenada? ¿Qué es lo que menos daña la mucosa?... En principio la presión daña menos la mucosa, pero claro, a veces también uno tiene que estar cinco minutos presionándose y está ahí un poco incómodo mirando el reloj y se le hace eterno. Entonces, bueno, pues empieza y si sigue eso rezumando, pues se pone el algodón, hace un poquito de presión y luego lo deja ahí el algodón y antes de retirarlo, pues media hora. Si lo ideal es... Pues eso, si se tiene algún tipo de material reabsorbible mejor porque luego no hay que retirarlo. Quería preguntarle al dermatólogo que, que nos aconsejan. cuando aparece una telagestasia que al principio es pequeñita, si aconsejan tratarla o esperar a que, a que crezca un poquito más. La indicación para tratar realmente la pone el paciente, es, es estética, es, eh, no, hay, no hay una indicación de tamaño a partir del cual tengamos que tratarlo. Parece, pues, ¿no? sí, vamos a... agradeciendo una vez más a los ponentes que han sido...